La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso tres meses de prisión preventiva contra dos acusados de ultimar al joven José Luis Conce Valerio durante asalto registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Carlos Alfredo Rodríguez y Daniel Alberto Castro Liriano deberán cumplir la medida de coerción en la fortaleza Juan Pablo Duarte de esta ciudad hasta finalizadas las investigaciones del Ministerio Público.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 violenta todo el andamiaje jurídico y el debido proceso legal, eh, toda vez que eso dejó, eh, sumió a nuestro representado un estado total de invención. ¿Pero qué ocurre? A raíz de ese señalamiento irregular, que se produce el arresto también eh, de manera irregular, porque no fue corroborado en otro medio probatorio, se hizo un reconocimiento de personas y en ese reconocimiento en el Ministerio Público le formuló una pregunta en el sentido de que si nota alguna diferencia entre aquel individuo que supuestamente participó en el hecho con el que está, se le está presentando eh, mediante fotografías y dijo que sí.